Señores, con nosotros, ¡Tuzan! Bienvenido, Tuzan, ¿alright? ¿Cómo va? Gracias, ¿Todo bien? Buenas noches. Todo tuyo, Bien lo que se. Gracias siento. por venir. Todo tuyo. Bienvenido. Gracias, ¿lo están pasando bien? Bueno, vamos a ver si la siguen pasando bien porque puede fallar, ¿eh? Guarda, puede fallar. Bien, les voy a contar un poquito eh, de dónde viene el puede fallar. El puede Fallar se inició en los 90, en un programa que se llamaba Finalísima. Y yo tenía que hacer eh, apnea, contención de la respiración bajo el agua, pero de una forma extrema. Tenía que meterme eh, en un tanque, el tanque lleno de agua, las rodillas solamente me entraban al, cuando se las ponía así en el pecho, se llenaba de agua, tapa, candado. Ese día entré nervioso. Y a los dos minutos y un poquito sucedió. Lo doy por dos minutos. Ay. Cerramos. ¡Everigencia! ¡Everigencia! ¡Everigencia! Ahí quedó a fuego el puede fallar y se empezó Uf. a viralizar hasta el día de hoy. Una falla que yo tuve. Pero en realidad les vengo a contar otra historia. Otra historia que todavía también puede fallar. Mi verdadero puede fallar. ¿Cuál es? ¿Quién cree de esta sala, por favor, levante la mano, que mi profesión es la magia? De verdad, magia, perfecto. ¿Quién cree de esta sala, me levanta la mano, por favor, que soy ilusionista? ¿Vieron? Puede fallar. Puede fallar. Yo soy hipnotizador, health coach, como nos llaman ahora los conferencistas. ¿No? El marketing pasó por los humoristas, ahora son estandaperos. Los conferencistas somos coach, presentador de algunos programas de televisión y productor entre otras cosas. Ahora, cuando a mí me dicen sos mago, no termina ahí la cosa. Para nada. Porque cuando me dicen sos mago, yo le digo, "No, no soy mago. Ah, tenés razón. Discúlpame, ilusionista." No, no tampoco. Yo soy hipnotizador. Hay personas que se denominan magos, hay personas que se denominan ilusionistas es en el mismo truco. No sé cuál es la diferencia y no sé hacer trucos. Lo mío es la hipnosis. Cuando hago hipnosis, dependo de la concentración del otro y cuando hago control mental al extremo, como por ejemplo el tanque, dependo de mi concentración. Ese es mi trabajo. ¿Okay? Pero tengo un montón de anécdotas. Una vez me llama una agencia de publicidad de Beldent y me dice, te queremos en nuestra publicidad. Y yo dije, gol, qué bueno estar en una promo de Beldent. Digo, bueno, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, estás reunido, de abajo sacás una galera, la apoyás uh. en una mesa y sacás de la galera los gustos de Belden sin azúcar, con todo, todo, todo, todo, todo el sabor. <risa> y yo les digo, pará, eh, yo no soy mago. Bueno, es lo mismo, no es lo mismo. Mago es una cosa y... y, y Hipnotizador es otra. No podemos cambiar. Bueno, al final no se hizo. No pueden cambiar el guión, no pueden hacerlo. Bueno, así un montón. Pero yo no lucho con esta confusión que tengo en la gente que no saben cuál es mi misión en esta tierra. No. Vamos, Va más allá. ¿Saben qué significa tu Sam? A ver. Puede fallar, ¿eh? Me falta una. una no importa. Tu Sam, se los voy a decir, es técnica, unción, sabiduría, amor y M de mística. Eso significa Tu Sam. Una filosofía de vida, una propuesta de trabajo. Así estoy en Instagram, ¿okay? me pueden seguir si quieren. Y quien creó esto fue Tu Sam, ¿okay? mi padre, y yo soy Tu Sam. O sea que él es el padre de quién? De Tu Sam. Y yo, Tuzam, soy el hijo de Tuzam. Es fácil de entender, ¿no? No saben lo que cuesta. Una vez me invitaron a Susana Jiménez, una de las tantas veces que me invitaron, pero la primera vez que me invitaron solo en un contexto de homenaje a mi padre que había partido en esa oportunidad y del inicio en solitario en su carrera del heredero. La productora me dice, perfecto, buenísimo, pautamos lo que íbamos a hacer. Y me dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo te presentamos? Y le digo, como Tusam. Y me dijo, pará, pará, vos... vos Esto puede fallar en serio, loco, ¿eh? Y me dice, vos no sos Tusam, no te puedo presentar así. Tusam es tu padre. O sea que no solamente tengo gente que no sabe lo que hago, sino que además tengo gente que se mete con mi identidad. <risa> ¿ok? Y sobre todo, lo más loco de todo esto, que es gente que ha trabajado con mi padre, me conoce a mí de chico, me han visto crecer, aún así confunden y tengo problemas con la identidad. Una vez estaba con un productor de las tantas reuniones y en el medio de la... De la charla me suelta, ¿sabes por qué podés trabajar tanto en los países de Latinoamérica? Como si Argentina estuviera en Europa, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Yo estaba contento porque este era un crack y me iba a tirar un ajuste, algo yo tenía que aprender. Y me dice, ¿y por qué vos vas y le vendés espejitos de colores y uh. te lo compran? ¿Vendés espejitos de colores? Hijo de una gran yunta porque aparte este tipo no me estaba ninguneando a mí solamente. Este tipo había trabajado con mi viejo, lo estaba ninguneando mi padre. Me estaba ninguneando a mí, segunda generación de hipnotizadores. Me estaba matando y no lo podía creer. Pero ¿qué sucede? Acá tenemos tres ejemplos, pero imagínense que hay varios ejemplos más de esto. Yo tenía estos problemas, o los tengo, pero a pesar de estos problemas tenía como una realidad paralela. ¿Cuál es? Tengo 35 años de carrera. En marzo cumplí 35 años en mi primer resuelvo, eh, recibo de sueldos de artistas de variedad de Argentina. Mis shows teatrales, más allá de alguna gira buena, mala, regular, por lo general van bien. ¿okay? Viene gente, está bueno. Esto fue en Luna Park el año pasado. Eh, gané el patinando, loco. <risa> ¿Este lo dejamos? Sí, ¿no? ¿Sirve o...? Yo sé que ustedes no ven, Tinelli, yo sé. Te van a las charlas TED, no, no, pero bueno. Ok, no, sí, bueno. Pero gané patinando. ¿Se deja? ¿Sí sirve? ¿Suma? Okay. Eh, también me invitan a, a, a canales eh, eh, Buena Onda, como CNN, donde me dejan eh, contar mi, mi trabajo. Estuve con Cala, también estuve con Camilo. Una vez por año más o menos voy. Acá eh, Danone, yo le, le, les planteé un BTL para hacer eh, con Actimel el desafío de hielo. Estuve 24 horas en una cabina de hielo a menos 25 grados, a menos 10 grados, perdón, llegué a estar, ¿okay? Y lo loco que eh, Danone cuando hace el estudio de a ver quién era yo, con quién se están metiendo, saben que dio ese estudio que soy el mago más conocido de Latinoamérica. ¿Puedes entender eso? Soy el mago más conocido de Latinoamérica. Esto generó 2 millones de free press, como le llaman los gringos, o de eh, prensa gratis. ¿Okay? Fue un éxito. Después, eh, con History Channel, hicimos el récord de personas hipnotizadas en México. Esto generó 3 millones de dólares de prensa eh, gratis. Ahora, ¿qué descubrí de todo esto? Descubrí que, claro, muchos años trabajando desde muy chico y el mundo cambió, el mundo se puso veloz. La gente no tiene tiempo de escuchar, no tiene tiempo de entender. Hay gente que recibe un mail que ni lo lee y a veces lo leen, leen las dos líneas, de arriba con esas dos líneas responden y responden cualquier cosa y se arman unos líos como en el WhatsApp. ¿No? que uno responde el otro no sé qué que la carita qué te pasa que esto es un lío la comunicación y sobre todo que este mundo veloz al no tener la gente tiempo ¿okay? de poder parar un poquito la pelota y conectarse con el otro se empezó a formatear en todas las áreas y en el show business que es mi palo se formateó a tal punto que todo el mundo sabe qué hacer con un cantante con una actriz con un director con un guionista todos saben qué hacer. Ahora viene mi contenido que es transversal y los productores no tienen los canales tan eh, hechos para poder hacer el delivery de este contenido, ¿no? para poder comercializarlo. Entonces empiezan a confundir, empiezan, empieza una batería de cosas increíbles en la cabeza. Pero encontré algo, ¿qué es? Tiempo. Descubrí que si yo, cada vez que me junto con un productor, con un empresario, con una marca, hago de un tiempo, lo tranquilizo y hago que me escuche, que me escucha, me entienden, me terminan entendiendo. Y me dicen sí o no, pero con eh, eh, propiedad. Y esto es muy importante, el tiempo hacer un tiempo de tranquilidad, llevar a esa persona que se serene un poco, que deje su celular, que deje los mails, que deje todo y que entienda, que escucha. Seguramente ustedes tendrán unas confusiones en WhatsApp y después van para, hacen scroll up, hacen para arriba y dicen ah no, sí, yo no había leído lo que me había puesto y estaba escrito. A todo el mundo hay tantos chistes, tantos memes hoy por hoy. Este punto de tener el tiempo de que la gente me entienda. Y este tiempo lo utilizo con personas que han conocido a mi padre o que me conocen a mí. Los utilizo con todo, con los nuevos, con los que me conocen. Los pongo en base de qué es lo que hago. Les explico mi identidad, si soy tu Sam, técnico, unción, sabiduría, amor y mística. ¿okay? Y el valor agregado que tiene mi producto. Es por eso que cuando yo descubrí eh, el tiempo y le puse más técnica a producir este tiempo, pude empatar esa realidad de cosas que yo podía ir produciendo por un lado y con toda esta gente que me encontraba en el medio y me iba tropezando. Y todo este camino que yo tuve de crecimiento personal, de crecimiento artístico, con todos carteles que decía, puede fallar, puede fallar, puede fallar. Eh, cuando descubrí este punto, Pude descubrir y pude experimentar que cuando se quiere, se puede. Buenas noches. Muchas gracias.